Dale like, comparte y comenta sobre todo, porque si no YouTube no recomienda mis vídeos. Me jodo un poco ir mendigando, pero es la única opción. Muy buenas chicos y chicas, hoy sí que me ha podido un poquito la ansiedad y la depresión. Pero bueno, mañana volveremos más fuertes, ya tenemos Proyecto Gotovi lanzado que para quien se conecte ahora acordaros de que esto es para que me hagan un tratamiento de estimulación magnética transgeneral repetitiva que es un aparatito que me pone aquí y precisamente me ayuda en estos momentos que lo paso un poquito mal. recordar que tenemos la colección de Gamecube y sobre todo gracias a ti seguramente mañana yo me podré tratar pero solo si tú haces esa buena acción y recuerda, gracias a ti mañana será el mejor día de mi vida. Un abrazo. Hasta la próxima.